Es una de las principales causas de muertes entre las edades de 15 a 44 años, la violencia, de acuerdo a la OMS. Sí. Una de las principales causas de muerte. Es entendida como un fenómeno social multidimensional, multifactorial y amenaza con la seguridad ciudadana. ¿Tú te has dado cuenta que la tasa de, de homicidio, por ejemplo en lugares donde hay una formación, una educación de su sociedad, disminuye, es bajita, muy bajita. Sí. En cambio, en, en países donde la educación no tiene ese nivel, la tasa de homicidio aumenta. Tú tienes, por ejemplo, los Países Bajos, que incluso han cerrado... Casi la todas cárcel, las cárceles. La cárcel, Por, influye, influye mucho el clima. Influye también el mucho clima, el clima. Decía, sí, es multifactorial. Montesquieu. Era Montesquieu sí, que decía sí. eso, ¿verdad, El espíritu de las leyes, que el clima influía sí, en la violencia. Y en incluso, América, en la latina, en América latina, nosotros tenemos patrones de cultura, de comportamiento, de métodos de educación, de familias violentas que influyen en las causas de tener índices de violencia tan altos por ejemplo, todavía nosotros podemos ver en algunos hogares que cuando el niño llega llorando a la casa la madre lo, lo, lo, lo recrimina sí. tú tienes que darle tú tienes que tirar para adelante Pero, ¿por qué tú no lo mordiste? ¿por qué tú el no día tú venga el aquí, día que, que, que te tú te vengas a dar soy yo, yo. Así es. si tú no eres un macho tú eres un hombre sí, no llores sí. y le dan Sí, el, el y, y, y le dan para que dé. Sí, y le dan para que, para que, que dé. De. De. Nosotros como país tenemos el segundo índice de más violencia de América Latina. Nosotros como sí, nación. Sí, es verdad. Puede ser que todas las razas que tenemos mezcladas en nuestra sangre, las mismas condiciones ambientales, como decía eh, Yerjan, y la parte educativa tengan influencia en esos resultados. También la violencia se diagnostica como en estadística directiva los robos, los asaltos, sí. los delitos que se cometen. Y en los últimos 12 años en nuestro país, señores, han muerto. 26.760 personas por causa de violencia. ¿En los últimos? 12 años. Que eso es estadística fuerte. Muy, muy alto. Eso es estadística sí, muy alta. Nosotros andamos como por una tasa del 20 y pico por, de, por de, de, cada 100 mil habitantes. Exacto, que es como se mide la tasa sí, de violencia. Sí, sí. A veces ha bajado a 16 sí, y Pero es por, por 20 y pico que Exactamente. Estamos. Entonces, esa tasa es una de las más altas. Y de otra América cosa, nosotros sí. tenemos una tasa de feminicidio más alta que España, increíblemente, sí. hablando de España, que tiene cuántos millones de habitantes tiene España, y cuántos tenemos nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, dentro de todos esos ámbitos de violencia, vamos a resaltar el caso de la violencia de género. de género Me dice lo siguiente, el 35% de las dominicanas ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja o de su expareja, 35% de las mujeres. El 28% de esas dominicanas reportó haber tenido al menos una experiencia de violencia física. Entonces, según las estadísticas de la Procuraduría General de la República, señores, anualmente son cercanos a los 200 feminicidios. Hay que aclarar que mucha gente cree que violencia implica el contacto físico. No, no, no, no. no decirle no, no, a una no, mujer no. está maldita, mujer siempre. Ya, está, hay una violencia. Eso, eso es un acto de violencia. Claro, claro, sí. verbal. Sí, exacto.